Nadia Alejandra Musiña Márquez. Nació en el Estado de México en 1979. Era amorosa con su familia, tenía muchas amigas cuando cursaba la secundaria, deseaba ser maestra y fundaron Kinder. A sus 17 años conoció a Bernardo. Comenzaron una relación que desde los primeros meses se vio envuelta en conflictos. Él la mantenía aislada, controlada y claramente violentada. Le prohibió trabajar y visitar a sus padres. Nadia y Bernardo tuvieron a dos hijos y una hija. Carlos, Uriel y Fernanda, quienes fueron testigos el día que su padre Bernardo y su tío Isidro asesinaron a Nadia. Bernardo y su hermano Isidro alegaron que Nadia se había suicidado. Además, las autoridades en su investigación presentaron irregularidades y obstaculizaron la justicia por el feminicidio de Nadia. Bernardo fue aprendido hasta 13 años después de los hechos y sentenciado a 42 años y 6 meses en prisión. Isidro, hermano de Bernardo, quedó en libertad. Las autoridades consideraron que los testimonios de los hijos de Nadia eran fantasiosos. Por nadie y por todas nos van a ver juntas. ¡Porque viva se la llevaron.